Hola amigos, bienvenidos a Clemente Noticias, donde hablaremos cosas sobre los canales como Discovery Kids. El primero de febrero de este año, acaban de cerrar las transmisiones de los canales Star Premium, vaya, son demasiados los cierres de los canales Premium. Pero no solo eso, también habían lanzado los canales Premium de Universal, llamado, Universal Plus, y hay cinco canales Premium de Universal Plus, que solo estaban disponibles en DirecTV de Sudamérica, y Sky de México y Centroamérica, pero hace horas ya habían ingresado a Claro TV satelital de Chile, esperemos que los paquetes Premium de Universal ingresen a Movistar, tanto de Chile, como en Colombia, Argentina, y Perú. Bueno chicos, esas fueron las noticias, nos vemos en el próximo Clemente Noticias, adiós.